Y hola chicos y chicas, ¿y cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos jugando la serie Verarán. Y voy a estar eh, minando un poco y bueno, ya estamos en el día... Eh, el día 6 Y bueno, eh, estoy con el pack de cestures que enseñé la pasada que, que era el realista Que les dije que era el mejor para jugar su rival y bueno, ahora regresemos a minar Bueno, bueno, estamos minando acá un poquito Y voy a intentar contra diamantes para hacerme... Un pico y otras cosas. Lo que quería ir a la realidad era para poder traer con los aldeanos un poco y conseguir flechas. Esto es la pela. Ok. Ahora tengo antorchas. De que no sé si porque siento como la veado. No sé. Si es la ruedita. No sé. A ver, voy a configurarlo y ahí realizamos Bueno, ya lo configuremos, más o menos. Me vi donde dice la. la... La velocidad de la rueda y me dice que era, estaba muy baja Así que era eso Bueno, ahora voy a... Oh, un poquito de hierro, nada mal Ok, la, la verdad que se oye de fondo es eh, por... No sé si puse bien la configuración de Banding Cam. Bueno, si no se escucha nada, ahorita lo voy a arreglar para ver si está Así que ahora regresamos no si sí estaba puesto, así que... Eh. Ya no hago que estaba mal A veces Banding Cam se desconfigura solo y no sé por qué eh, muy pronto me voy a necesitar hacer un pico Así que Ya voy a, voy a minar un poco más Y que les avisaré cuando encuentre algo nuevo Y bueno chavales eh, No encontré nada Y bueno, ya qué Y lo que es esto, es que Ya tengo guardado respawn Y no sé si guardar las coordenadas aquí Porque voy a minar un poco más allá <coughs> Y bueno, regresamos cuando mine Porque voy a minar para abajo así De un bloque a un bloque Y bueno, si encuentro una cueva les aviso los no, chicos, regresamos y he minado todo esto de aquí. Y encontré una de aquí. El día se me lo voy a pasar a laminando y vamos a ver qué hay acá. No, hoy ruidos de esqueletos. Algo arriesgado. Aunque tenga buen equipamiento, no tanto, pero algo. Tengo una idea. Por si acaso voy a regresar y dar, tener todas mis cosas allá. Y bueno, no es por ser cobarde, porque no es que eso... No que tengo miedo de perder todo, así que solo regreso acá. Me llevaré el pico y las cosas esenciales nada más, como la espada, eh, mi armadura y todo eso. Tengo ya mucho... Mucho hierro para poder hacer esto, así que ahora regresamos. no chicos, acá estamos en la parte de la cueva y ya, ya dejé todas mis cosas. Y... Bueno, ya piqué un poco de esto y vamos a investigar lo que... ahí hay gira sí. ahí la voy a ah no, no era la... ya me va. tengo un poquito de rex ¿no? me llevo pa para... el no sé si me entendéis pero oigo el lava se me acabó de acercar bueno, vamos por acá y acá hay agua vamos a instalar el lava no se oye, el... ahora ya no se escuchan muchos motos <risa> <risa> <risa> Fue otro esqueleto, ¿no? Fue mini zombie, eso es malo Los esqueletos no matar, así que no hay que... Custunear a los... mini zombies Ok Acá no creo que haya diamantes Diamantes he hecho tan... Están... Pero es que... Cerca de la lava, así que voy a pulsar y voy a poner cuando llegue Vaya a ver algo nuevo, así que. Bueno. Y bueno, chicos, acá no encontré nada nuevo. Y bueno, lo único que pude hacer es venir acá. Y hace un momento que ya no se me estaba gastando el mío, así que ya me hice otro. Y bueno, tengo madera, ya casi que tengo un poquito de madera por allá. La verdad, no sé, por... la niebla no me gusta. Así que. Detalles. No se son la niebla, niebla. No, ni una no. Aunque se si ve rojito, no, no me gusta. Como que... No sé, pero no me gusta simplemente. Bueno, voy a minar acá abajo. Así que ahorita regresamos. Este día nada más me lo pasé minando puro minerales. Y bueno, de encontrar diamantes. Bueno, vinimos acá a esta cueva. Ya me hice mi... Este pico. Y no encuentro nada. Esto lo la lo que tengo miedo es de pasar acá. Y es que voy a ver monstruos que no me puedan matar. No. Pues es un se no ver no esto aquí. Sí, y hago así. ¿Dónde ven monstruos? ¿De por qué hago esto? Me he quedado pura piedra. Sí. Lo voy a bajar para abajo. Y miren nada más lo que encontramos. Esto no es organizado. Ok. Puede son... haber abajo más. Así que. ¡Oh, hay más! Vamos, pibes. Ok, más. Bien, vamos. Vamos. Vamos. Voy a ver cuántos son. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6 y con los que tenía de seguro se hacen más de 10 ya tenemos para seguir picando Empecé. para poder picar la oxígena y hacernos una mesa entonces seríamos libros ok, acá hay lava con razón que los diamantes pues esta no será la lava que yo oía había una lava que yo oía y no sabía de dónde venía y bueno, esta era la lava que seguro había si era un poquito de lado y yo la dispersé si eh, no precisa un poquito aquí hay más eh, tiene que verse acá para secar porque si no voy a morir voy a más allá y más acá y más acá no no la dispersé yo ya la voy aquí aquí se va a caer el pico Estos picos se más rápido que no sé que el de madera mira cómo un rapidísimo a ver, por acá no ni nada más ¿qué? no era la piedra. no no había veo así que podemos seguir picando para los lados voy a picar para allá así que bueno voy a poner y cuando encuentre algo raro voy a, a ponerlo así que ahora revisamos y bueno encontramos un poquito de oro acá y nada más la verdad y bueno no, yo, estoy, yo estoy ya satisfecho bueno la verdad eh, yo estoy ya satisfecho con los diamantes que conseguí ya nos alcanza hasta para un pico y una espada pero yo me el pico bueno la espada de hierro no está mal lo que quiero encontrar el full quiero encontrar el full diamante así que este capítulo no va a estar el full diamante en otro capítulo solo me dedicaré a encontrar diamantes y bueno, a veces lo de la manera difícil hay muchas cosas que las estoy trayendo con aldeanos pero yo lo voy a hacer de la manera más difícil de todas, en la tradicional, en la más antigua, de encontrar diamantes así, nada más picante no con alianos. Así que, bueno, me hice, tuve que hacer otro pico Ya es que este pico ya se me estaba comiendo. Ahí está la mesa que me hice, porque no encuentro nada más que lo que ya tenía. No tengo más carbón, no sé, no lo veo, acá está acá. Es que la Wii. Esta cosa, el menú este de crafteo está un poquito oscuro y no se puede ver, así que esto me hace un poquito de confuso. Hmm. Estoy usando este paquete de tutoriales porque es el que más me gustó para jugar sobre battles. y el más bonito, así que estoy bien. Oh, más diamantes. What the fuck, qué suerte si es está arriba no y nada más. Ok nada de esto es totalmente organizado nada de esto esto es algo suerte que arriba hay algo hay más diamantes arriba o ser el que encontré no sé pero bueno no importa la totalidad es lo que encontramos así que picar vamos a picar un poquito de diamantes aquí y a ver qué vamos a picar y bueno cuando... voy a regresar y voy a hacerme algunas herramientas así que ahora volvemos bueno chicos ya regresamos y bueno los poner. aquí los tengo pero no sé si ahorita hacerlos todavía Así que voy a hacer un poquito de oro carbón Bueno, miren, lo que quería hacer Era esto, miren eh, Hacer una asada E ir a conseguir un poquito de manzanas Para poder Conseguir un poco de manzanas De encantadas Así que vamos a ir a por las manzanas Y cuando regrese Voy a regresar el mismo, así que Espera, también traeré también aquí uno Cosa, pero después va a ser aquí es en este lugar, no va a ser así que ahora regresamos. Bueno, chicos, no encontramos nada. Y bueno, tuve haciendo eso y ahí está el árbol que tuve haciendo. Y no encontré nada, así que ya regresa. lo que quiero hacer es cambiarme de lugar donde es mi casa a otro lugar donde podemos estar mejor. Ya que este lugar es muy chiquito y no hay nada alrededor. Así que vamos a picar toda la casa y cuando ya esté, volvemos. Y bueno, chicos, acá estamos. Y no dañé totalmente toda mi casa, pero sí la saqué, así que. Solo voy a ver un vistazo aquí en el Nether, no voy a ir a totalmente a meter los leyes A ver dónde aparecemos exactamente, así que vamos a ver Ok, no parece que hayamos aparecido en un lugar bueno No, no, ni siquiera aparecimos en una, en un terreno Bueno chicos, aquí estamos en la segunda parte y <coughs> ni siquiera tenemos un terreno bueno y no traje piedra no. Yo que, me tuve que me hice otro cofre y lo guardé todo ahí ok no se ve nada de un lugar bueno es el peor lugar que he visto Me puedo caer en cualquier momento en cualquier lugar así que nos vamos directamente mire dónde está la zona mire no así que vamos a sacar un poquito de piedra y vamos a ganar este lugar no, no sé podemos irnos y también sacar el portal, ya tengo un pico, voy a hacer un pico. Así que, yo hacemos un pico. Saca la mesa. Y la madera. Ya sé que tengo un poco, pero... Ah, no tengo. Ahí. Bueno, <coughs> les muestro cuando ya está hecho, así que... Ahora volvemos. Y bueno, chicos, acá estamos otra vez y ya hice el pico. Pero... Necesito comida, así que voy a comer esto. Aunque okay, me puede dar hambre, así que... Mejor... No, espérate. Voy a sacar la cocina y voy a cocinar... Lo que necesito. Así que... 3, 2, 1... cuando ya volvimos y ya comí comida y... Tengo que tener muchísimo cuidado. Voy a quedarme así. No me okay Ok. Espérate, ok. Ahí está. Ok. Por allá hay... Por cierto, estoy en 1.15, así que... No hay Honglis ni piglis, piglis, piglis, no sé creo que así me se llama. Tengo que tener el botón, pero es presionadísimo. Me duele hasta el día. me enteré yo mismo el renderizado porque lo tengo en que el 3. Esto porque en grabación me da mucho lag el renderizado todo alto, así que. No me culpa exactamente. Y eso que tengo un problema de pregama baja. Porque si tuviera OBS ni siquiera tuviera subido, ya que se me va a crashar todo. Después de este video voy a hacer otro video, no sé de qué cosa, pero voy a hacer muchos otros videos. Así era la textura de antes de los Biglis, ahorita es algo diferente. No me siento seguro como lo estoy haciendo, así que... Así que lo tomamos aquí, así. Ahí si me muevo no me voy a caer. Voy a ponerla por allá, o aquí. Voy a, voy a volver por más roca, así que voy a desmendar un poco. Más. Voy a poner cuando ya esté todo construido ahí. Así que ahora ya. 3, ¿no? Bueno, chicos, ya estamos en el día 9. Eh, porque me saltó muchos días. Ok. Eh, ya pude hacer un poquito más ahí de construcción. Y mismo ahorita me voy a pegar un poquito de obsidiana. Y ahora vuelvo. Y bueno, chicos, ya regresamos. Y ya cogí un poquito de obsidiana. Aquí tengo la optiana, aquí y bueno, eh, voy a regresar, voy a ir a buscar una aldea y puse las coordenadas en el chat y bueno, no me voy a perder, así que voy a buscar una aldea hasta que pueda de encontrar una, así que. Una no, raid, no me he visto esto okay. Y acá hay otro lugar Hay un creeper Y el El que se está muriendo ya Si hay estas cosas de acá Es porque hay De seguro Esperen. Hay zombies ahí Hay un creeper allá Y Ay casi me asustó horrible horrible <risa> había puesto el botón de arte de adelante y no y bueno casi me caigo okay, una mina de puro carbón <risa> no encuentro aldea no encuentro aldea yo voy a buscar algo bueno aquí si sí, encuentro un librero claro necesito un libro para poder eh, tenerlo a mesa de encantamiento y por ahí mismo sacar todos los libros y ponerlos ...para que la mesa pueda extraer lo de, lo de los libros. La caña me sirve para hacer encantamientos, pero... ...yo no sé ni cómo carajo que era una poción de, de curarse? Pero que sí necesito otro escudo. Acá. Así que, ahora regreso Bueno chicos, y bueno Tengo problemas con encontrar la ubicación de mi Casa, así que es así Tampoco que Tengo la gran cosa Y es que tengo, dice que no coordenadas en Según les entonces... puse Están peleando Le hacer una cosa para arriba porque Corre, corre, corre Okay, aquí tengo adelante. Pero tú dás aquí. Ok. aquí no no me no, no se parece una coordenada ni nada que ¿no? envió más sabana pero bueno tampoco tengo la gran cosa así que si me muero puedo regresar a mi casa mira la... mira que apareció Lo que me molesta... Es la coluna... Y mi pico... Y todo esto... Mira nada más, tengo <risa> de No, me llevo los diamantes... Ok, no puedo, yo si regreso... Ya voy a, ir a, ir a los diamantes... Si me muero, claramente... No tengo ni lana... Ok, yo también estoy en, apriet en aprietos... Así que... Ok... Y esperar que todo salga bien. Hmm. Yo creo que voy a poner boxe cuando esté de mañana, solo, así que me espero. No chico, puedo escapar de aquí. No sé qué es eso. Ah. Bueno, aquí hay algunos aldeanos. Y no me. Y bueno, todos los siguientes coordenadas pero de... de la última, porque quería ver. Y pude encontrar esta aldea que. ¡Goling! ¡Goling! ¡Goling! ¡Goling! ¡Goling! ¡Goling! ¡Goling! we'll pick up the... Cuando ya esté el día. Bueno, eh, no encontré nada. No encontré en mi casa. Así que yo creo que hoy comenzar a deshacer pero no importa mucho. Porque las cosas que tenía no eran tan importantes. Y bueno, las puedo conseguir rápido ya que eran madera, las cosas típicas. Excepto el ahora, eso sí, perdí todo Los diamantes sí los tengo en mi inventario y aquí los llevé. Si no tuviera los diamantes, me habrían lanzado hace rato a matarme. Y poder recuperar todas mis cosas desde la cama que estaba. No quiero morir. Ya que perderé todos mis diamantes. Así que... Tendré que comenzar desde cero. Hmm. Miren, voy a traer un poco de madera y voy a... Después enseñarles. Así que... Ahora vuelvo. Conseguí un poco de madera y... No sé si dejarlo aquí en este video. Porque mi video quiera de conseguir diamantes y nada más. Y ya conseguí lo que quería. Es una mini casita aquí porque no tengo nada no me importa mucho si tuviera que ya lo arreglé, pero eso no importa, tomo presión sí en un lugar arriba lo que me importaba es, es las cosas que te como el oro, nada más porque el oro por qué me importaba para hacerme manzanas de oro encantadas, encantadas eh, manzanas de oro y esto me ayudaría mucho en el nether y bueno tendré que encontrar otra vez oro no es como que sea muy importante en el nether las manzanas, pero en el en el led si sí son importantes ya que si no las tienes podrías morir así que ya nada tendré que buscar otras manzanas manzanas de oro así que vamos a buscar un poco de cosas aquí porque estaría encontrando muchos materiales voy a quitar las las las las las las las las las a las a mi casa puedo encontrar todas mis cosas. Incluido mi cama, pero lo que tengo miedo es de aparecer allá Si muero aquí, pues parece que a mi cama Así que tengo que hacer la cama y aparecer eh, acá Ya que se quita el quieto de... Te... Allá se quita Ese hice sonido acá? ese sonido sí se parece al el respiro de un Blaze lento Ok Un poquito de cositas aquí A ver si puedo encontrar más diamantes Así que ahora vuelvo bueno no encuentro nada nah. bueno voy a seguir pitando ok escucho zombies uh -huh. Que lo primero que voy a es el lugar iluminar. No vamos a hacer más, así que. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Pon eh, siempre ahí más Este Ok Eh, eh. No se puede, no se puede matar. Eh, Cuando un poquito porque que no me voy a morir. No pude lutear nada de los cofres. ¡Uh! ¡Oh, ¡Manzana encantada! Manzana dorada, vamos los pibes. Manzana, la manzana de noche me la dieron. Wow que maravilloso No sé por qué Oh, me más oro. Ay, ay, No, no, no, no, te, no, no, no, no, lo no, no, no, no, Ok Así que sí, sí Está genial está Ok, nos hacemos un poquito de Ok, no tengo carbón okay. Ah, ando aquí está Bien, voy a hacer algo Eso no me sirve Cuélo tampoco me sirve. Me ponían cada rato. ¿Tiras este me sirven en algún momento? En los cuachos no me sirven. Tampoco. Tampoco. que esto sí me sirve... ¿Qué? Así voy a ponerlo aquí poner la, la puerta No sé dónde cago Pero si sí yo lo miné se puso algo malo que okay. haber puesto mal algo no, no me siento seguro todavía para poder ir a pelear contra otras allá ok y carro de carbón para poder conseguir un poquito de minerales y ahora creo que yo estoy satisfecho fast con esto pero hay que conseguir lo que hay que conseguir. ¿Qué es esto? Mm. Esto me puede servir para hacer TNT pero.. Eh, mi saludito también es largo. No, pero yo tengo para hacer el arco. Antes que lo cogí porque si no no.. hubiera podido tenerlo. Es que tengo un poco de cosas que eran importantes en mi cofre. Que no las puedo poder comprar nunca más. Esto de aquí me importa muchísimo. Un poquito más de los Ok, lo que haré, mire, voy a hacer esto. Listo, voy a ubicar para acá. En cosas de solamente lleno el inventario, no. Por lo menos me emocioné diciendo que me encontré mi en cueva. Pero era el spawn, ni no tan mal. Miren, voy a poner pausa y cuando ya esté un rato, minuto y les enseño algo. Que hay algo nuevo, así que para luego Bueno, chicos, acá estamos y no pude conseguir nada. Hasta pude conseguir un poquito de hierro, pero nada. Aparte de eso, <coughs> voy a picar por acá. No, ya regresamos, ya que no encontré nada. Este cubo pues, uh, tiene. Bueno, este respawn tenía cosas buenas. ¿Qué? Sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no sé qué día estamos. Estamos en el día 11. Yo creo que ya nos vamos. Ok. Tiro esto. No vamos eh, voy a venir para acá para ver si Salgo de esta cueva, Ya no me gusta esta cueva Nos llevamos nuestras velas No, ya salimos de la cueva Ya vamos a salir de la cueva ya que no encuentro nada bueno Así que Ya, salimos Nos llevamos nuestras velas y... Vamos a salir a la luz. Y encontramos las manzanitas. Noche. Lo que quería encontrar era en mi casa. Yo estoy muy lejos de ese, de ese lugar. No puedo yo. No puedo encontrar eh, mi, mi casa. Voy en bueno, el lugar donde he estado porque no era totalmente de casa. Vamos por acá. No encuentro en mi casa. Okay, yo creo que aquí hasta aquí lo dejamos porque bueno ya comenzamos a, a otra vez a contar las cosas así que yo creo, yo creo que hasta aquí lo dejamos y eh, bueno chicos eh, espero que les haya gustado el video y suscríbanse si les gustó eh, el capítulo 2 de la serie Veralan bueno me despido adiós bye